Y las empresas creen que el servicio es un maná, una cosa que sale, cae del cielo, que a la gente le tiene que entrar por osmosis. Usted tiene que ayudar, usted tiene que acompañar. Es decir, usted necesita que la persona que entra el primer día a su empresa, por la noche no entienda nada de su empresa, no pasa nada. Pero que llegue a la casa y le pregunten y usted diga, nunca, no tengo ni idea de qué hace esa empresa. Tienen una sola prioridad, el cliente.